¿Viste la de Nobody? Sí. Me moló. Sobre vez, todo del autobús. Vez. Joder, ya ves. <ríe> Como está muy guapa, tío. Bueno, si te estás ahí, me voy un poco más para acá. Estoy aquí en la sala. Como a al abogado, eh. Parecía tonto. Eh, ya te digo, tío. Y no me ha llegado el sniper azul. Y yo uno verde. Eh. Eh... A ver, vamos a colocar aquí un poco. A ver si encuentro un arma, porque como me vengan y yo con un sniper. No, esto no, no lo quería, pero bueno... esto por aquí? Cuando quieras te invito a comer pizza. No creo que pueda comer. está lleno. Estoy con la mitad. Y a la mitad más o menos te dice que no. Ah, vale. Eh, ¿eres tú? Sí. Vale, pues vente, ¿dónde estoy? Oigo tiros es Ese sí que no soy yo Sí, hay fiesta detrás de, de, de donde vengo yo. Por allí, espera, sub, subimos. Espera, ven, espera, ven. Vale, vale. Están en la colina. Vamos, qué hostios le he dado. Y esa con una granada. Uy, casi. Es una roba la kill. Para que vale, robes. Hay más, eh. Hay más, hay más, hay más, hay más, hay más. Muerto. Buena. Y ahora detrás, o sea, lo avanzamos para acá. Si te han herido. Ah, no, está bien. Estoy bien, estoy bien. Ahora sí te puedo aceptar una pizza. La estiré. Para <risa> llevar el. Vale, vale. Para llevar el spray este, el spray lo que te tiré. Qué mogollón, eh. Te salió algo de escudo, ¿no? Sí, me voy a tomar. Ya está. Eh, tiro dos, si quieres. Son minis. ¿Dos qué? Minis. De escudo. Minis. Vale. No hay nadie en la furgo, ¿no? Eh, en la furgo hay un cofre ¿Voy y miro? Sí ¿Y la zona? ¿Estamos dentro? No Pero no estamos lejos Nada, escopeta verde Y espera, aquí hay otro cofre Ojo, qué mala leche. Ojo, hay que ir a retirarse. Venga, corre que te pilla. Vámonos. Vas bien, ¿no? Así lo hace. Vale. Aprovecha para revisar recargas. Muy bien. Todo correcto. Aquí hay plantita para escudo. Aquí hay gente. Sí, y oigo la zona detrás. Pica pica. Creo que...? Yo, yo creo que podemos seguir Un poco de flanqueo por aquí, ¿no? Ojo, ojo que los disparos que iba Ojo que hay para las pérdidas Me coge, me coge, me coge, por gilipollas ¡Ay, que me coge! Ahí está Te ayudo Sí Sí, sí, no, no, muerto, muerto No es la pregunta Pero ya te ayudo en plan Está complicada la cosa oh. ¿Y, su, ¿Y su compañero no saldrá por aquí? ¿No parece eh... Vale Yo Pero creo que... Toma. Ah mira hacia allá, vamos a ir hacia lo azul, acortando Pues me voy a tomar los dos, con tu permiso Sí, sí, sí, sí, dale, dale Porque es que me quedo sequito Me imagino <risa> <risa> Como siempre, yo salvando el culo, aquí tienes setas Maravillosas Aprovechando la naturaleza Fortnite Exactamente fortnite ¿Quién te iba a decir Que ibas a, a saber Coger setas? Ya ves A estas es alturas de mi vida Nunca dejas de aprender Estamos yendo Así casi al, al Mierda ese Ojo, ojo Nunca te cures cuando hay un happy detrás Toma ya, pues tiene que haber compañero, eh Porque cayó y no se ha muerto de una ¿O sí? Se estaba curando Yo creo que ha tenido enfrentamiento O sea, puede haber dos Puede que no haya nadie o puede haber dos Mira, hay una bebida de esas de lanzar Vale, tíratela porque yo estoy hasta arriba no, te claro, falta, no, necesitas algo? te falta escudo no, si sí, así es, lo que me falta es comida yo creo que ya, ya está vale, pues qué tenemos ahí, un pueblecito madre mía, qué hostia le he dado, pobre pobre hombre Bueno, igual que cuando uh -huh. no lo dan a nosotros. Se joda. Llevo tres y yo que me han robado una. Pasos, pasos, pasos. Está conmigo. Otro, ¿Eh? otro, otro, otro, otro otro ¿Dónde la furgoneta? ¿La furgoneta? ¿El autobús? Muerto A través Toma. del puto cristal de la furgoneta Venga, sigue picando, campeón sí. Qué guay, tío tin, tot, tin, tot, tin. No, es que los bots Pues claro, se ponen a picar Cuando hay acción Chupadla Voy a subir. Ojo, ojo, pues. ¿Qué aquí ocurre algo? Voy a subir aquí. A ver, por aquí hay un cofre que me, me huele, me huele a, me huele a bueno. Parece. Parece como si no hubiese. Sabía yo, tío, sabía yo. Legendaria. Aquí hay pizza y hay escupidores de eso. ¿Hay busca qué? ¿Oíste? Sí. Yo es que no tengo hueco. ¿Y para qué, bueno, ¿Pa qué construyo? ¿Para qué construyo? Si nos tenemos que ir. Bueno, en verdad sí tengo hueco. ¿Dónde dices que está la pizza y todo eso? Aquí donde estoy. Te he puesto aquí una puesta. Pues deberíamos de... <risa> Yo creo que Yo a a llevar... llevo, llevo una mini, una escopeta y una de esas largas. Aparte del franco, creo que es mejor. Debemos aparte. de llevar alguna cura, eso es. ¿Qué es mejor, la pizza, la pizza? Así tenemos para todo. Dios que de, de, de esto. Sí, me llevo yo el plas para completar, ¿no? Venga, sí, vámonos. A ver qué he dejado. vale. Es que, no sé, tengo la costumbre de llevar la minigun y la gan o sea, la, la pequeña y la grande, y no sé para qué. Viene la zona, la escuchas, ¿no? Venga. Oh, un cofre de orox. Can 5, ¿eh? Sí, con la tontería. Voy a coger altura. Vale, veo a uno. Vale, va a ir el disparo. ¿Dónde está, está detrás de esta construcción. Detrás de eso Bueno, pues... Allá va una piña. Colada. Perfecto. Otra. Le he hecho una buena, ¿eh? Y la, la última. Última piña. No, esa no. Ahí está. Le estaba la, disparando eh. otro desde la derecha, desde la izquierda. Vale, aquí ni nadie. Joder, si escuchar tres disparos ¿Eh? No, era yo Va a caer un... Va a caer, dice Ya está aquí ¿Dónde? <risa> Joder, eres rápido, ¿eh? Estás ¿Necesitas esta... escudo? Sí, no En esta, estas es que te sales <risa> Bueno, soy... vamos Y te dejaste aquí un cofre de oro, escondido Sí, nos ha jodido Cógelo me pareció más importante matar a un pavo, pero bueno <risa> Yo entiendo que con una alimaña como tú A ver, necesito recargarme un poquito de escudo Voy a, ¿A tirarme un splash ¿Necesitas? No, estoy lleno vale, pues Pero tengo dos gaseosas Por si te apetece No, oh, tengo Vamos, tengo, que ahí estoy bien ¿Dale? Vale, ya lo he visto ¿Dónde está? No, no, no, no, no. Por, por donde hemos matado al otro Ah, sí Estaba ¿Ve a Su amigo... ¿Dónde? No, a lo mejor lo has matado En la casa de madera... ¿En esa? Sí No, yo no lo he matado Y lo he matado delante ad... Viene uno, cruzando la calle Muerto. Joder. Buah, duda altura hay un, hay un sniper. Me cago mi puta vida. Bueno, muerto, derribado. No sé si viene solo. ¿Dónde estaba? Detrás de los pinos, esto. La casa madera que tú has dicho, más para atrás. Hay un furgón de revivir. Y está metido. ¿Es aquí? Sí? sí. He abierto vale, porque tío. yo no sé si hay alguien, tío. Ah, vale, vale, vale. ¡Quedan dos! <coughs> Un spider. Sí, pero ¿le has visto? No, le he escuchado. Ahora sí le veo. Pues disparale, está conmigo. Ya le veo, ya les veo. Un buen caído. Venga. <risa> Buenísima. Eh. Vamos a ganar una corona de la victoria. Tío, en la otra son te llevábamos corona, me cago en la puta. Bueno.